Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, hoy cazaremos el ciervo Sika y sin más preámbulo comenzamos. Escuchamos los pasos, vemos a nuestro animal, un nivel 4, disparamos la flecha, un tío certero, ahí viene una cierva que nos ve y sale corriendo, vamos a recoger el trofeo a qué puntuación nos arroja. Un oro 155,90, está muy bien, aunque no es un oro muy alto, pero tiene una, una cuerda muy bonita mi pareja, así que continuamos cazando. Seguimos en los lagos de Invercry, vamos a ver si localizamos algún animal. Esta zona es muy buena para, para encontrar al ciervo Sika. Mira, ahí tenemos uno, otro nivel 4 hay una llamada de ciervo nah, es una hembra no, no le vamos a hacer caso tenemos 54 metros vamos a hacer el lance con el rifle puesto que con el arco sería un poquito arriesgado y muerte rápida seguramente le hemos tocado el corazón vamos a, a recoger nuestro animal a ver qué puntuación nos arroja Hay que reconocer que aquí en, en Invercry eh, hay abundancia tanto de ciervo sica como de ciervo rojo. La única pega que tiene es la, la escasa visibilidad, pero bueno, eso es tanto bueno para los animales como para nosotros, puesto que nos permite unos lances bastante aceptables. 152,70, una cuerda muy equilibrada, y vamos a ver si localizamos a un otro animal... Vamos a acercarnos vamos a mirar por, por la orilla. Nos acercaremos un poquito más a la orilla, vemos unas huellas. Es una hembra. Las hembras si no son para cerca derecha no, no son buenas dispararlas pues porque no tienen trofeo. Buscamos a través de la orilla. Y no encontramos nada y vamos a seguir caminando a lo largo de, de, la, de la orilla del lago para ver si podemos encontrar algún otro animal hemos avanzado un poquito más vamos a localizar a ver si vemos algo mira, ahí tenemos un un animal, otro nivel 4 es un tiro largo, lo vamos a, a intentar con el 303 Bien, ya le hemos dado y ha quedado, ha quedado en el acto caído Ahora nos pegaremos una, una buena caminata para recoger el, el animal derribado, pero bueno, es lo que tiene acceso. Y claro, ahí vemos otro, otro macho, una llamada dos macho, a ver si lo podemos localizar. Mientras vamos a recoger nuestro círculo, si que ha caído, y si no, pues nada, recogeremos el trofeo y continuaremos cazando. Seguimos agachados lo que comentaba antes el problema de la de la visibilidad con tanta vegetación pero bueno es un aliciente más para para la caza en espacios abiertos pues podemos hacer tiros largos muy bonitos y aquí lo que tenemos que hacer es acercarnos a ver si podemos localizar al animal lo que pasa es que nos obliga a correr un poquito y eso aumenta el ruido que hacemos y más llevando la mochila como yo en mi caso que llevo la mochila pequeña y nos aumenta el ruido en, en un 3% así que bueno vamos a recoger a nuestro animal y luego buscaremos en otro sitio nos vamos a pegar una, una buena carguita sacamos nuestro gps para localizar la posición ya, ya nos va quedando poco y a ver qué puntuación nos nos arroja aquí ya lo tenemos 153 no está mal muy bonito la capa de, de pelo muy bonito muy tirada y vamos a ver si localizamos al ciego música que, que escuchamos antes vamos agachado despacito Escuchamos la llamada de un y contestamos con el unido servido, aunque este reclamo no, no es muy efectivo. Estamos en un escondite elevado, hemos localizado allí un animal, un nivel 3, vamos a hacer el lance y muerte rápida con el 3006, que me sigue encantando esta, esta bala para estos animales, tanto el 3006 como el 3.3 brigues la verdad es que creo que son junto con el 300 los tres mejores calibres que, que podemos encontrar en el arsenal de, de ajante vamos a ver qué, qué puntuación nos arroja nuestro chica. da muy bien una plata y continuamos con, con la caza Seguimos por los bosques de Invercraig intentando localizar animales, vemos ahí huellas, ahí mira, encontramos un, un nivel 4, y tenemos dos ciegos nivel 4, vamos a intentar un problema disparamos a uno, vaya el otro lo tenemos detrás del árbol y se nos ha ido, se nos ha ido, no teníamos disparo puesto que estaba por la parte de atrás del árbol y se hubiéramos disparado, Hubiéramos impactado en el árbol y nos hubiera igual, pero vamos a ver qué qué puntuación nos nos arroja nuestro animal. Seguimos agachado porque queremos luego hacer más más y no hacer mucho ruido. Está muy bien, siento Un, está una muy buena puntuación, una cuerna amplia, desarrollada y vamos a ver si localizamos otro, el otro que ha salido corriendo a ver si podemos localizar sus huellas aquí nos dice que iba a por aquí vamos a ver si lo localizamos hay que estar pendiente a todos los ruidos a cualquier menor movimiento que es, es un poquito difícil puesto que la, aquí tenemos un hábitat ya hemos escuchado los reclamos, y vamos a, a ver si lo localizamos, miramos, mira, ahí tenemos, ahí tenemos dos, un nivel 3, y un nivel 4, cogemos los rifles vamos a ver, la meta, tiene presión, un, bien, un lance doble, un lance doble, y vamos a, a, recoger nuestros trofeos, como os decía, aquí los bosques de Impiacraig, está plagadito plagadito de, de animales no es fácil localizarlo hay que tener mucha paciencia pero merece merece la pena la caza nuestra en, en este bosque así con esta vegetación ahí vemos que nos otra hembra no las, no, no las queremos como he dicho antes a no ser que tengamos que hacer un desgaste un y una buena caldereta que cornamenta tiene esta es más preciosa Vamos a hacerle un, una foto. La verdad es que me ha gustado. Una puntuación muy buena, muy buena. Madre mía. Qué bonita es esta. Y esta sí, esta sí la voy a, la voy a guardar. Y continuamos cazando en los bosques de McFly. A ver qué nos encontramos. Escuchamos pasos, vemos uno que sale corriendo, pero tenemos otro delante. Cogemos nuestro arco. Se nos ha parado delante del árbol en vez de detrás. Vamos a hacer el lance y muerte. Muerte rápida. Hay que reconocer que la flecha de 420 gramos y un arco de 60 libras es ideal para estas pequeñas distancias y, y muy efectivo. Vamos a ver cuanto nos arroja nuestro nuestro animal 130 no está mal hemos atravesado los dos pulmones vamos a seguir continuando con, con la caza vamos a utilizar el reclamo de, de válido que de los reclamos que según dice el hunter son válidos para para el Sika este suele ser más efectivo puesto que me suelen contestar con ello. Pues, eh, también dicen que reclamo de ciervo Rojo es válido para el Sika, pero cada vez que lo he utilizado solo me contestan los cebos Rojos. Y el gruñido de cérvido. también dice que es válido pero no, no suelen hacer caso. Así que continuamos, vamos a ver si en la orilla algo... Continuamos agachando, intentando minimizar nuestro nuestro ruido. No tenemos prisa. No, no contestan. Hemos llegado ya a la carretera. Vamos a ver si si vemos algún animal. Ahí vemos unas huellas. si sí, mira, efectivamente, ahí tenemos un, un nivel 2. Vamos a intentar hacer el, el lance con el arco. Nos desplazamos un poquito. Y bien, perfecto como veis el, esta flecha de 420 gramos para este tipo de animales es súper efectiva igual que con, con los corzos y las cabras con los ciervos también es válida pero dan un poquito más más en morir y vamos a ver qué nos, qué nos arroja nuestro nuestro sika. Bien, 92 muy bien continuamos con con la caza vamos a, a localizar algún otro animal hemos seguido avanzando ya vemos hay un claro a ver si localizamos algo y ahí tenemos uno un nivel 4 nivel 3 otro nivel 3 y un nivel 2 pues vamos a intentar hacer un, un cuadro pelance, a ver si, si es posible. Ahí vemos un ciervo nivel 5, ciervo rojo. Un gruñido. Escuchamos un animal que se mueve. No, son ciervas. Viene hacia nosotros, esperemos que, que no nos vean. Vamos a... Ahí vemos la llamada del de Sika, otro cierva. Parece que nos han enterado nuestros Sikas nuestros de allí. Esta ya nos han visto y salen corriendo. Vamos a, a municionar. poner todas las municiones porque tenemos cuatro objetivos. A ver si podemos hacer cuatro disparos, cuatro muertes. Marcamos nuestros objetivos. El primero segundo, el tercero y el cuarto lo hemos conseguido cuatro disparos cuatro muertes a ver si localizamos algo más no pero venga vamos a, a recoger a nuestros animales ahora no, no, no nos importa hacer ruido así que vamos corriendo a recoger a nuestros a nuestros animales la verdad es que este lance me ha gustado mucho más que nada porque ha sido un, un lance certero recogemos nuestro nivel 4 que capa más bonita tiene moteado una cuerna muy bonita también, vamos a guardarlo me ha gustado por la, la capa de pelo a ver, nuestro nivel 3 otro oro la verdad es que es un animal un bello animal esto nuestro nivel 2 que parece un horquillón no tan logo. bueno es bonito y simpático y vamos a, a por el último este es el nivel 3 este es, solamente nos, nos ha arrojado una, una plata pero bueno el lance el lance ha merecido la pena y yo creo que con esto vamos a acabar ya ya por hoy vamos a ver si localizamos alguno más y si no pues continuaremos mañana o, o cuando tengamos tiempo si os ha gustado el vídeo, darle like y suscribiros a mi canal. Hasta la próxima.